Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Feliz semana para todos. Qué alegría poder iniciar esta nueva semana en la presencia de Dios. Quiero invitarlo para que nos pongamos en la presencia de Dios. Este día que vamos a vivir, esta semana que el Señor nos permite gozarnos en su santa presencia, la podamos vivir agradándolo a Él. Señor, en tus manos ponemos este nuevo día que nos regalas, esta semana. En tus manos, Señor, ponemos todos nuestros proyectos, todos nuestros ideales, todos nuestros sueños. Te agradecemos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Santiago Apóstol, uno de los doce apóstoles. En el evangelio lo vemos muy cercano a Jesús, hace parte de ese grupo de los tres, Pedro, Santiago y Juan gozan de algunos momentos muy especiales en el monte Tabor, en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo. Gozan de, de esa gracia de estar cerquita de Dios y de recibir algunas bendiciones. Que Santiago, el apóstol interceda por nosotros, para que también cada día nos esforcemos a estar cerca de nuestro Señor. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo capítulo 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hebedeos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿No sabes lo que pides? ¿Son capaces de ver el cáliz que yo he de beber? Contestaron los hombres. Él les dijo, mi cáliz lo van a beber, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí conservarlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el primero entre ellos, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no han ido para que le sirvan, sino para servir y dar su bien rescate por muchos. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, muchas veces la petición que le hace esta mujer, con la mamá de los heredos a Jesús, refleja lo que muchas veces nosotros vivimos. O sea, nos, que es lo que tenemos que pedir. Y afortunadamente el Señor nos enseña, nos gusta nos corrige. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que se haga el esclavo de ti. Esta lección del servicio de la invitación a estar para entregarnos a todos, nos inicia esta semana. Mis queridos amigos, que el Señor todo por eso, ilumine, guíe nuestra jornada y nuestra semana. Una bendición para todos, un abrazo y feliz semana.